Presentamos El Editorial, hoy titulado Un Borracho con Mascarilla. Las autoridades sanitarias mantendrán una mayor vigilancia epidemiológica, pero advierten que la población debe ser estricta y rigurosa en el cumplimiento de las medidas de prevención con el uso de mascarilla, distanciamiento e higiene para evitar un rebrote del virus del COVID-19 luego del feriado de Semana Santa. Las autoridades responden así a inquietudes expresadas por diferentes especialistas de que temen que luego de Semana Santa, donde por lo general hay una alta movilidad de personas hacia playas y balnearios, pueda registrarse un tercer rebrote del virus del COVID-19 en el país. Tenemos que insistir que la mejor prevención contra el COVID es un asunto personal. Nunca se arriesgue demasiado y menos donde hayan borrachos. Imagínese usted tratando de obligar a un borracho a que se ponga la mascarilla y que no se le pegue a nadie para guardar el distanciamiento durante la Semana Santa. Solamente imagínese. Hasta el próximo comentario.